¡Vos! ¿No sabes? ¿Qué haces fuera del sótano? No me engañarás de nuevo, tita. No hay penes en el sótano. Lo descubrí después de siete meses editando. ¿Cómo? ¿Estás seguro? Fíjate bien, lo llené hace un segundo cuando vos lo estás mirando. Está lleno de chotas. ¿En serio? A ver... Me engañó Era mentira, no hay chotas Vos, esto ha llegado un bien intenso A partir de ahora tengo una orden legal que dice que ya no soy más tu editor ¿Cómo? Hasta tengo un abogado ¿Qué abogado? El que tengo acá colgado No, no en serio, se colgó esta mañana Desperté y ya era una piñata mexicana. No me hagas hacer esto, un ¿Qué? ¡Volverme racista! No, pero. ¡Tita! Ah, mentira, no soy racista. Ah. No mentira, ahora soy más racista. No, ¿tita? ¿Qué? Destiny como la mascota del mundial ¿Qué eh, decís, sí, Ernie? Ah. ¿Quieres que esos putos te mato, eh Te invito a los tiros, y te mato Ernie Cuidado que hay un fantasma Fantasma de mierda Te odio! No, pero pará, es Tita Ah, es Tita? Sí Joder, Tita de mierda ah, Tú sabes que era quitarte tu papel de esclavo Sí, eso ¿Qué? Eso Ah, son re eh No voy a permitir lo que estás haciendo No, te dijo hijo de puta ¿Ah, sí? ¿Te pensás que yo no vuelo contra vos? ¡No, no! ¡Te dijo que sos un hijo de puta o un pussy trola que no te la bancas y que sos re heterosexual! Me podrás decir trola, pussy, pero nunca heterosexual. Mm. Round one, fight. ¡Ah! ¡Me desacomodaste la costilla! Ah. Ah, ¿sí? ¡Poder ferno! Ah, ¿sí? Poder luces negras ¿Dónde está? ¡Ay, no lo no veo! cansado, me tenés cansado ¡Oh! me tenés cansado ahora vas a ver o seas de poder ¡Oh! no de poder Recuerda, eres el mejor editor del mundo. ¿Esto no quedará así? Cuembra. hembra! ¡Va, ¡Va! ¡Va! Basta. Los dos pueden ser mis esclavos. No tienen por qué pelear por eso. Tienes razón. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Él es un buen amigo para mí, un Sabi. Para mí también lo eres. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ahora los dos a sótano. ¡Chao! Y así se fueron los dos buenos amigos al sótano, a saber qué es lo que les esperaba ahí debajo. Pues saben, el sótano es bastante oscuro. Espera, estoy a correr. Yo voy a editar videos para ti toda la vida y voy a café todos los días. Sí. Ah, está bien. Hola. ¡Mi abogado no se colgó por nada! No, no se colgó por nada Salgamos del sótano Salgamos del sótano Y esto no es una sola amistad ¡Son toallitas usadas! ¡Vos! ¡Vos! ¿Qué hace fuera del sótano? ¡Volván! ¡No nos engañarás más, tita! Sí, eso Mi abogado no se colgó por nada No se colgó por nada ¡Queremos ser libres! Sí, queremos ser libres. Deja de hacer eso. ¿Qué es eso? Eso que decís cada vez que termino de hablar. ¿Qué es eso? ¡Eso! ¿Qué? Eso ja, ja, Son re graciosos. Bueno, chicos, basta. Ya sé cómo podemos arreglar esto. Vamos a hacer una muy rica sopa entre amigos. Sí, me parece bien. Sí, me parece bien. Es una buena idea. Sí, sí, sí, sí. sí, sí ¡Hola uh -huh. sí. amigos! ¿Cómo están? Yo soy Tito Famo y este es un video de mi canal. ¡Woo! Está lloviendo mucho el día de hoy, pero estoy con mis muy buenos amigos, mejores amigos y esclavos, Usabi y Hola, Hola. Bueno, y el día de hoy vamos a hacer una rica sopa entre amigos que va a figurar lo que sería el lazo de amistad entre nosotros. ¿No, chicos? Sí. sí. Así que, bueno, primero que necesitamos, ¿qué es, chicos? ¡Agua! ¡Agua! una olla una olla una olla una olla dale dale dale dale olla olla Ernie. agua caliente esta ah no pero la calentamos acá acá acá en la olla qué es eso huele agua agua agua agua es agua sí es agua agua agua qué dice Hola. a qué huele el agua mira huele a que te suscribas a mi canal suscríbete sí Vamos a hacer una rica sopa. Una rica sopa con todo lo que tenemos. Uh -huh. y empezamos por esto. ¿Qué es eso? Es el símbolo de la misión. Ah, sí. También puede ser mago si sigues. Ay, oh, te queda muy lindo ¿Te queda eh? bien? Sí, te queda de Gracias. maravilla. Ay, sí. Ay, ¿por qué tenés la mano? <risa> Gracias. Oh, Casi me quedo. ¡No! Esto para hacer la sopa de la amistad Primero los ingredientes son Una, dos, tres Cuatro tallitas usadas ¿Sí? Con eso vamos a hacer la sopa de la amistad ¿Y con qué lo vamos a revolver, Tita? No, pero todavía faltan más ingredientes ¿Más ingredientes? Sí, sí, sí, le vamos a poner ahora ¡Puflitos! ¡Sí! Le vamos a poner puflitos Porque la sopa de la amistad es dulce Es muy dulce como los puflitos Como los puflitos, tal cual Bien, Gustavo, te viste muy bien Sí A ver, ¿qué más vamos a poner a la sopa de la vista? Yo sé ¿Miel? Sí ¿Miel? ¿Le vamos a poner miel? Sí abre esto? ¿Tienes que lo abra, tita, ¡Son bien! no necesito tu ayuda! ¿Ven? ¿Qué de miel le ponemos? Nada más Sí ¿No ve rica la sopa? Sí, está muy rica Y ahora le podemos poner, mirá las muy ricas galletitas. Estas galletitas es de mierda que solamente se compra Gaby y que salen 50 pesos. Las fauna Las faunas de mierda. Le ponemos fauna. Mirá que rico que se ve esto. ¿Vas ¿No a ver qué rico? Sí, tita Igual hay que ve pisar bien. la galletita. Mirá. Esa es la rica sopa que vamos a tomar entre nuestros amigos, ¿no? ¿No sabes que vos también vas a tomar la sopa? Sí. ¿Sí? Sí. Tiene cara de que la sopa. ¿No? No, chicos. ¿No ¿Está que rica la sopa de la vista? Sí. Qué rica. Muy divertida. ¿Y qué le pondrías vos a la sopa de la amistad? Dale. ¿Qué le pondrías? Amor, la amistad. Pero ponerle algo más, es una sopa, tiene que ¿Sos? ponerle cosas. No, no, eso no, eso no, eso no. Tiene que ser comestible. Búscale la algo. Dulce, tiene que ser dulce. Ah. La sopa de la amistad es dulce. Ah. Ah. Sí. Jugo. ¿Jugo? Es verdad, jugo. Ponerle jugo para que tenga sabor a amistad. Así Quiero comer la sopa. Alta sopa, riquísima sí. la sopa. comer la sopa. ¿Sabes qué le podemos meter, Pita? ¿Qué? Un gato. No, Felipe no. Pita, tenés que revolver la sopa. Kita, tenés que revolver la sopa porque va a flotar la casa. ¿Revolverla? ¿Bueno? <risa> Revolverla, Qué rica, mira qué rica la sopa. Todos sí, sí. van a tomar esta sopa, eh. Uh, uh, sí. Vamos a hacer un pie de papel y tijera, a ver quién toma. No, gracias. Dale, dale, dale. Sí, sí, mira, eh, sí, sí ya, ya mismo. Piedra, papel y. <risa> dale, pelotón, dale, dale. Sí, sí. Dale, dale, lo sale hijo de puta. Ahí la toma, ahí la toma. Sí, sí, ¿Qué no, sí, tiene mismo, no tiene huevo? Mismo. ¿No tiene huevo? Ya mismo, ya ¿No Los a tomar los ojos. <risa> mirá, tita, mirá, mirá. No. <risa> yeah, yeah. Amigo, esto huele rico, eh, U. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Y está muy rica la, la sopa. Ahora hay que servirla, boludo. hay que buscar algo para servirla. Sí. Es claro, en distintos potes para todos. No, una sola está bien, tío. <risa> <risa> una sola ¿Es está bien, sí. ¿Segura, eh Sí, así me encanta. ¿Querés Dale. que la sirva? Dale, sí, sí, sí. Sí, Gonzalo sea, sí. y lo prueba. Yo por qué puto. <risa> <risa> Hija no cae. Spider-Man, tengo Sida. Tengo Sida, Spider-Man. No puedo probar eso. ¿Quieres olerla? Sí. Huele reduce, boludo, da un poco de asco A ver, ¿Vintinosa? puta? Ey, ey, ey, no Hagamos un piedra, papel o tijera Tienen que tener los huevos para esto A ver, si yo los tengo, si yo me animo ¿Quién pedo? Dale No No puede ser, si yo me animo, por lo ustedes no Yo me animo Dale, dale, dale. ¿Tú dás el pelo? Sí. Dale, dale, dale. ¿Qué dices, Cla? Listo, perdiste, Tita. No, perdiste, Tita. No, perdiste, Tita. No, perdiste. No, perdiste. No, vos estás fuera. Ahora usted contará. Pero sí, todos tiramos una distinta. Perdimos todos. Es verdad. Básicamente. Ustedes dos. No, no, no. No, no, los tres. Los tres. Pero esto va a ser muy malo. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, qué? ¡No! no. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ves! lo mismo! ¡Esto no vale. El destino dice es que nos tomemos la sopa ¡Que nuestra amistad se va a saldar! ¡Piedra, papel o tijera! listo, listo, listo. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Es tres! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, qué? vamos, vamos, vamos, miren. vamos, vamos, ¿Amigo? Gracias. ¡HEMBRA! ¿No sos una hembra de verdad? ¿No sos una hembra. dale! dale! ¡Probá! ¿Y vos? ¿No sos una hembra de verdad? ¿No sos una hembra de verdad? ¡Dale! ¡Dale, probá! ¡Proba, ¡Probá, probá! ¡Probá, dale, probá! No puedo creer No puedo creer Esto es agua para mí ¡Ah! ¡Qué asco, amigo de YouTube! ¡Basta, <risa> basta! La teoría de la relatividad es una teoría que es relativa. Un sabor de perfume de toallita tengo en la boca. Oh. Y retomando con el vídeo. Bueno chicos, ¿cómo voy a buscar mis derechos en otro lado. Una vida llena de libertades, ediciones y decisiones en blanco. Pero sabi. Sí. volveremos a ver? ver? Solo miren las estrellas y me recordarán. Pero no Pero te, te vas, vas a morir, pelotudo. pelotudo. Ah, cierto. Bueno, hacemos llamadas en Discord. Adiós. Che, ¿pero vos le vas a abrir? Ah, Cierto. <risa>